Me envolviste entre tus salas, Tú me acostumbraste Nubló su visión Ella solita lloró Y en su cuarto ella llora sola Sola solita, ella llora sola Sola mirando la luna Nadie consuela su pena Y en su cuarto ella llora sola Sola solita y llora sola, sola mirando la luna Nadie consuela su pena Tomando alcohol, ella quiere sanar la herida del corazón Se puso en modo tuza pero no le ayudó Ni lo pinteo en ti y en el Instagram que postea fotos solo para llorar. Ni una de las amigas le quiere hablar y no la quieren llamar. Pero yo vine a buscarte. Bueno, ¡Uh! bueno, bueno, ¿cómo estamos? Estamos con el invitado de lujo de honores, Giovanni Luna, directamente desde Lima, Perú. Así que es un placer, estamos a través de nuestro fanpage, a través de la radio Renovado por Cristo. ¿Cómo está mi hermano Giovanni Luna? Amén, mi hermano Jorge. Estamos aquí muy alegres, muy bendecidos. Eh, ver ahí que estamos aquí conectados a través de la radio Renovado por Cristo una vez más. Y siempre es una gran bendición compartir contigo, mi hermano Jorge, y, y con toda la, la gente que se conecta con la radio siempre. Amén. Amén, Giovanni. ¿Verdad? Para mí es un privilegio ¿no? conectar de nuevo a través del Facebook Live. La otra vez fue una entrevista a través de Instagram pero ahora Dios permitió que estemos por acá, por Facebook, ¿no? Y a través de la radio también. Bueno, Giovanni, Amén. coméntanos un poco de tu sencillo, Sola, ¿no? Háblanos un poco, ¿quién eres? Y adelante, mi hermano. Amén, a mí mi hermano Jorge, bueno, para la gente de, del Facebook que está conectada por ahí, mis hermanos, eh, Sola es ya mi último sencillo que acabamos de lanzar ya unas semanas atrás, ya eh, está disponible ...en nuestro canal de YouTube. Eh, es una canción muy hermosa que está hecha para comp compartir, está hecha para, para poder eh, dedicar un clarito en la canción... ...porque ahí eh, está eh, plasmado esta historia de esta señorita, ¿no? Que rompe su corazón, pero Jesús llega, sana su corazón, la levanta y ella ya encuentra la identidad, ¿no? La identidad que todo, toda persona encuentra cuando conoce a Jesús, cuando recibe a Cristo en su corazón... Que ahora soy hija de Dios, ahora soy hijo de Dios y tengo identidad, y no voy a permitir que nada ni nadie rompa esa comunión, esa, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que es una historia muy hermosa y, y eso es sola, mi hermano. Jorge, bendiciones. Amén. qué tremendo, mi hermano Giovanni Luna. Mi hermano, y la canción Todito también, que la acabamos de escuchar también, que vamos a poner en antes. Amén. No, no sé, sencillo también. Amén, ah, sí, bueno, es una canción que justo ahorita lo, lo estábamos viendo y de verdad que me trae muchos recuerdos Porque es una de las primeras canciones, incluso es el primer videoclip, si no me equivoco Que llegué a trabajar, gracias a Dios, junto a, a mi hermano David Así que eh, es una bendición también todito porque la canción, eh, cómo nace, esta canción nace es, forma parte de una oración, mejor dicho, una oración que un día estaba haciendo ahí, eh, en oración, aquí en mi cuarto, en mi casa, eh, diciéndole, ¿no? diciéndole al Señor, eh, me pueden faltar quizás muchas cosas materiales, cosas que aún no las tengo, pero eh, que me falten muchas cosas, menos tu presencia, menos tú, porque en ti encuentro todo, encuentro todito, desde ahí ya nace la canción todito, y y ahí viene el coro también, no me faltes tú, no me faltes tú, y de ti quiero todito, y de verdad que es una hermosa canción, es una oración hecha canción, todito, mi hermano Jorge, amén. Amén, mi hermano Giovanni Luna, bueno Giovanni, coméntanos quién eres, de dónde eres, no para que todo el público sepa quién es Giovanni Luna, de dónde eres, así que adelante mi hermano. Amén, amén, mi hermano Jorge. Bueno, yo estoy ubicado, eh, vivo aquí en Perú, amén. Estamos aquí en Perú, en la zona de, de Lima, eh, Comas, eh, distrito Comas Año Nuevo, amén. Así que estamos aquí ubicados y justamente por aquí también está ubicada nuestra congregación en el cual estamos trabajando en la obra, en la Iglesia Jesucristo Rey de Reyes, en el cual ahí también estoy trabajando como líder, de los jóvenes, ahí también en el Ministerio de Alabanza también estamos trabajando con los jóvenes estamos ahí en el Ministerio también eh, a través de la música, trabajando para la gloria y la honra de Papá Dios muy aparte que también estoy llevando eh, como tú sabes, mi hermano Jorge en la carrera musical en el Ministerio también haciendo música eh, para la gloria y la honra de Papá Dios y, y eso es lo que les puedo contar, amén Amén, Giovanna Luna bueno, yo Luna, coméntanos cómo eres en la cocina. Amén, ah, justamente hoy cuando me llamaste, mi hermano Jorge me encontraba ahí en, en, en plena preparación de, del almuerzo del día de hoy y justamente siempre, cada que cocinamos siempre comparto este rol junto con mi hermana, ¿no? Mi hermana que tiene 16 años, cielo, le mando saludos también desde aquí, eh, cielo Esther. Eh, que siempre ya entre los dos nos turnamos, ¿no? Yo le digo, yo me encargo de hacerla, de preparar, se puede decir, la preparación de los de los alimentos, ¿no? Picar las cebollas, los ajos, las zanahorias, eh, preparar el pollo, las, todas las, las cositas que se necesita para la preparación y ya mi hermana Cielo sí, se encarga ya de, de hacerla, se puede decir, eh, yo me encargo de los ingredientes y ella se encarga de la preparación, de la preparación, ¿no? De cocinar ahí en la cocina y todo esto y y es una bendición porque siempre eh, mayormente he escuchado que dicen, ¿no? Los hombres son para otras cosas, las mujeres son para la cocina y yo creo que en mí eso, sea, eh, en mí eso no va conmigo, ¿no? A mí me gusta estar ahí en la cocina, ayudar, eh, ser hogareño, como se dice, ¿no? Y, y de, es una bendición también servir a otros, poder servirles ahí sus comidas y justamente hace poco te, te comparto algo, mi hermano Jorge muy hermoso, en el cual eh, eso de servir, ¿no? Incluso ahí sirviendo la comida para mi mamá o para mis hermanos, ahí cocinando con ellos, aprendo muchas cosas, ¿no? El valor de lo que es servir a otros, amén, Y no solamente ser servido, ¿no? Quizás en un momento mamá me sirvió la comida y pude comer ahí tranquilo, pero hoy en día entiendo que también servir, preparar, eh, hacerlo lo más bonito, lo más agradable, servir ahí con su refresco, sea bien así como se dice, bien despachado, como se dice acá en Perú, es una bendición porque hay una satisfacción en tu corazón que le estás sirviendo y estás eh, siendo como un servidor para ellos y de verdad que y ahí aprendo muchas cosas, mi hermano Jorge, lo que es la humildad, el servir, porque no me hace más y no me hace menos el servir, al contrario, yo creo que eso nos añade más cosas a nuestras vidas, el servir, eh, el servir a, a muchas personas, el servir al Señor a través de la música, lo que hoy en día también hago, el servir aquí, estar aquí compartiendo, y de verdad que es algo muy hermoso que a través de la cocina también se aprende, mi hermano Jorge, el valor de lo que es servir a otros, ¿amén? Amén, Giovanni Luna, pero también queremos saber, aparte de la música, de la cocina, ¿qué es lo que más hace Giovanni Luna? que Sabemos que tú también diseñas, ¿no? Habla de tendencias Amén. Amén, mi hermano, sí, eh, como dicen por ahí, Giovanni Luna es una caja de sorpresas, dicen por ahí mis amigos, mis hermanos que me conocen, hay de todo en Giovanni Luna, también estamos, este, gracias a Dios, le doy la gloria al Señor que me ha dado creatividad, se puede decir, para poder eh, crear contenido, no, contenido audiovisual para, para redes sociales, también tenemos nuestra pequeña empresa que cada día vamos dando un paso más, eh, Tendencia JL, eh, estamos ahí marcando tendencia en lo que es diseño, flyers, eh, contenido, quizás, eh, quizás tu página no tiene su portada, no tiene, tu, no tiene su, su foto de perfil, eh, portadas también quizás algunos hermanos quieren lanzar su sencillo y no tienen una portada ¿no? con el nombre de su canción o el nombre de su álbum y en eso estamos también trabajando mi hermano Jorge, ya que en el medio en el cual estoy eh, de, la, de la música, en el ministerio, se mueve todo esto, no lo que es el contenido para las redes, eh, el contenido para el YouTube, eh, tú sabes mi hermano Jorge, hay mucho contenido que preparar, hoy en día que hay incluso TikTok, video, hay muchas cosas que hoy, como dice, la tecnología ha avanzado y, y demanda mucho contenido ¿no? para poder seguir creciendo, para seguir ofreciendo algunas empresas también a través de sus páginas, a sus clientes, contenidos, ¿no? Que puedan conocer sus marcas, y en eso también está mi hermano Jorge, trabajando gracias a Dios Amén qué tremendo escuchar a Giovanni Luna, en verdad para mí va a ser un privilegio ¿no? tenerlo acá en la radio tenerlo en el Live ¿no? en la radio, ¿no? sabemos que la radio está llegando a muchas naciones ¿no? a través de esta plataforma Amén la... Amén no, y, y van a escuchar todito, van a escuchar sola y el próximo sencillo, no, que Giovanni está preparando, no, por ahí he visto. Amén, amén. Todo, ¿no? Entusiasmado con, con el próximo sencillo. Yo sé que va a ser de gran bendición el próximo sencillo, no, Giovanni. Coméntanos un poco, amén, de, mi hermano de, Jorge. Un poco del nuevo sencillo, no, no, no un poquito coméntanos. ¿Cómo va el proceso de esta de este sencillo? Amén, mi hermano Jorge. Vas a sonar. Amén, proceso, amén. Sí, mi hermano Jorge, es, eh, así es mi hermano Jorge, sí, justamente te cuento que ya tenemos el audio listo ya de esta nueva canción, que justamente hace poco eh, lancé una, una, una fotografía eh, anunciando ¿no? De que ya tenemos audio listo, incluso que esto va a tomar su tiempo, porque esto se va a hacer con videoclip, esta vez mi hermano Jorge, así es que en lo que es música, musicalmente hablando, esta canción ya... Eh, se puede decir que sale de todo lo que ya yo he hecho, lo que es música urbana Y se va a otro estilo totalmente diferente de lo que he hecho ¿no? Es un estilo algo tipo como la música de los 80 Mi hermano Jorge, no sé si tú estuviste en esos tiempos eh, El pop de los 80, la música disco y todo eso Algo así, no vamos por, esa, por ese estilo, ochentero se puede decir ...y a la vez urbano, ¿no? Combinando con, con lo de hoy, ¿no? Lo que hoy se está usando, la música urbana... ...y, y nace esta canción que se va a llamar Volar, mi hermano Jorge, Volar... Eh, ...que está inspirada justamente en ese texto que dice que si nosotros confiamos en Papá Dios... ...estamos ahí en su presencia, dice que vamos a tener nuevas fuerzas, ¿no? Así como las águilas... ...que vamos a volar y no nos vamos a cansar y él siempre nos va a dar fuerzas y está inspirado en eso en que en volar, ¿no? En volar, de que con, cuando conocemos a Cristo, cuando Él llega a nuestras vidas, mejor dicho, eh, empezamos a volar con Él. Y aunque quizás nuestras alas, nuestras fuerzas, nos cansamos muchas veces, Jesús está volando junto a nosotros y Él, como dice, estamos ahí bajo la sombra del Altísimo y Él siempre nos está añadiendo nuevas fuerzas para seguir adelante. Y como dije en una publicación, una vez me acuerdo que va a ser difícil, no es fácil, como dice, ser un hijo de Dios, estar en este camino, pero no es imposible con su presencia. Así que esta canción Volar es tremenda, mi hermano, porque nos va a animar. Es algo parecido como la canción Aviva, que era una, como dice, una, una forma de animar a nuestros hermanos en seguir adelante, avivando. Esta canción nos impulsa a seguir volando, a seguir eh, luchando, a seguir peleando la buena batalla en el nombre de Jesús hasta llegar a la meta volando con Cristo Jesús. Amén, mi hermano Jorge. Hey, mi hermano, qué tremendo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo escuchar un poco. Amén. de, de, de sencillo, Giovanni. Para mí es una bendición, ¿no? Eh, vamos a hacer la función después de poder presentar este sencillo acá en Radio Renovado por Cristo. Amén, de hecho, mi hermano Jorge. ¿no? Vamos a tener una próxima entrevista para hablar del sencillo, cuánto tiempo te demoraste, ¿no? Bueno, Giovanni, coméntanos, coméntanos ¿no? Eh, el proceso, cómo fue... ¿Cómo llevaste la canción sola, no? Todito. Todo sencillo, te aviva, ¿no? Cuéntanos y detállanos un poco cómo fue el proceso. Amén, mi hermano Jorge. Claro, eh, el proceso de, de la canción Todito, siempre me acuerdo que fue una de las primeras, como te comentaba, y, y luego ya vinieron Aviva, eh, una canción que también... Lo que puedo darme cuenta, mi hermano Jorge, en cada canción es que cada canción nace en un momento de mi vida en el cual estaba pasando una situación, algo siendo maravillado por la presencia del Señor, por las cosas que Él hace en mi vida. Eh, como escuché una vez una frase ¿no? de un salmista que decía, eh, yo canto lo que vivo, ¿no? No, no no canto lo que no he vivido sino que yo canto lo que vivo lo que mi experiencia con Dios que vivo el testimonio real eso es lo que yo canto ¿no? y justamente eso está plasmado en cada canción mi hermano Jorge en todito como te comentaba es una oración mía eh, aviva que es un eh, está inspirado en en el, en el primer de Timoteo que dice aviva el fuego que justamente estábamos pasando esta situación porque Aviva nace en todo ese tiempo de la cuarentena, mi hermano Jorge, mientras que estamos ahí todos encerrados, ahí nace Aviva justamente para avivar, ¿no? Su mismo título lo, lo dice, ¿no? Aviva la claro, llama, claro, no permitas claro, que el miedo, claro. que claro, que el COVID te apague esa llama, mi hermano joven, señorita, hay que avivar, no hay que permitir que nada lo apague. Y, claro, y cuando claro. recuerdo, amén, y luego ya viene Sola, que es una canción también que... También sola llega y también en una experiencia, como te, te comentaba mi hermano en la otra entrevista, eh, pensando, recordando a, a compañeras, amigas, hermanas en Cristo que han pasado estas situaciones. Mi persona también que he pasado también esta situación en carne propia y mamá también, muchas personas cercanas. Hemos pasado estas situaciones y yo dije es tiempo de plasmar todo esto. Y a través de esto, no llevarles tristeza, sino llevarles la solución, alegría. Porque la, la canción, como algunos hermanos, te comento, mi hermano Jorge me decía, esta canción me hace llorar, es muy triste, es hermosa. Y, y no solamente eso, sino también al final como que me da un descanso, ¿no? Te da la solución, te da la paz, como que ya hasta aquí nomás. Ella llora sola si, y al siguiente ya ella ya tiene a Cristo en su corazón. Y ahora ella vive feliz, ella vive gozosa porque ella tiene una nueva vida y ya lo pasado, como dice, lo pasado quedó atrás y ahora es una nueva criatura en Cristo. Y, y son cosas, como te digo mi hermano Jorge, que son experiencias mías, ¿no? Plasmadas en cada canción, como siempre digo de cada canción, ¿no? Que son un detalle de Dios para cada vida, para cada corazón, ¿no? De, un detalle de amor de parte de Dios para cada vida. Y eso es el proceso, mi hermano Jorge, de cada canción, ¿no? Esa es su esencia, se puede decir. Amén. Amén, hermano Giovanni. Acá tenemos un saludito de Manuel Daniel, dice, a ver, vamos a ponerle la pantalla, dice Manuel Daniel, dice, Dios lo bendiga. Otro saludo, mano, manda, dice, un abrazo desde Puerto Rico, Manuel Daniel nos manda. Gloria a Dios, Puerto Rico. Gloria a Dios, mi hermano Manuel. Bendición. Ocupó también el primer lugar sola que Giovanni vamos ¡Uh! con fuerza porque la gloria de Dios está con fuerza así que saludito para Manuel Daniel así Amén que... saludos saludos Manuel Daniel de Puerto Rico hasta que nos ve así que saludos que... a Dios hermano Giovanni coméntanos cómo te sientes que otra vez no la radio te sigue teniendo en el top no estás en el segundo lugar no ¿Qué... Amén ¿Qué en el segundo lugar coméntanos Amén, gloria a Dios. Sí, justamente ha sido un proceso, ¿verdad, mi hermano Jorge? Porque me acuerdo que la semana el otro talk que hubo, el talk 5 estaba en, si no me equivoco, en tercer lugar, cuarto lugar, no recuerdo bien. Y ahora volver a ver y, y seguir ahí en, el, en la lista, ¿no? La lista de los talks semanales, seguir ahí con Sola, es una gran bendición para mí porque me doy cuenta que eh, Puedo saber que esta canción eh, está llegando a más vidas, está llegando a más corazones y lo que más me encanta es que el nombre de Jesús está llegando ahí a cada corazón. El mensaje de esta canción que se hizo exclusivamente para eso, no, para llevar un mensaje bien clarito a cada corazón, no. Porque el mensaje, como tú sabes, mi hermano Jorge, es claro y y cualquiera que lo escucha puede entender, no, puede entender el mensaje. Y, y ver que está ahí en el talk es una bendición y yo le doy la gloria a papá Dios en este en este en este talk mi hermano Jorge de la radio y, amén, y siempre Dios, la gloria Dios. para él amén amén que un fuerte aplauso a rey rey señores, uh. Señor, qué tremendo él se merece la gloria la honra si nosotros le ponemos amén. Todo el primer lugar él nos va a lo va los primero Así que, ¿te parece si escuchamos un pedacito de la canción Todito para estar un poco en ambiente, en alegre, no? Para que todos la... escuchar la radio, renovado eh, no, por cierto la música Todito, de Giovanni Luna. Así es, señor, mejor. En vivo, en directo, ¿no? Así que vamos a poner Amén. un pedacito de Todito. Adelante, estudio. Ahí va. Anana, Anana, Anana, Anana, Anana, me Anana, de todavía antes de terminar esta transmisión queremos que nos cantes un pedacito de todito en vivo y directo en tu programa Renovando Vida mi Hermano Cantado Acapela, un amén Acapela, y dice No me faltes tú No me faltes tú Que me falte todo, pero no me faltes tú Te quiero todito Todito, todito de ti, y yo sí, y de ti quiero todito, todito, todito de ti, y yo sí. ¡Woo! Todito, mi hermano Jorge. Qué tremendo, todito, ¿no? Qué tremendo, mi hermano Giovanni Luna. Giovanni Luna, otra cosa más, antes de irnos, ¿no? Esta gran entrevista. Vamos a escuchar un poquito de la canción Sola. ¿Qué te parece? Así es, vamos a escucharla sola. A uh. es las 6 y 17 de la tarde, hoy miércoles 25 de agosto. Estamos en vivo, en directo con Giovanni Luna, directamente de Perú, de nuestra nación. Así que vamos a poner Amén. un poco de Sola, ¿no? Un pedacito de sencillo. para amarte. Yo quiero... Perdonarte, vamos a poner un pedacito de ventado. Su habitación apartamento 2. La estación nubló su visión. Ella solita lloró y en su cuarto de. Y ahora sola, sola solita, y ahora sola, sola mirando la luna. Wow, qué tremendo, ella solita mira la luna, ¿no? Qué tremenda. Amén. De esta canción, ¿no? Ahora, la canción sola se ha vuelto mi favorita, ver, hermano. Te comento que se ha vuelto mm. mi favorita. En verdad. Gloria a Dios. La... Bueno, Giovanni, acá me, me dice, un, tenemos una pregunta, y un saludo de Manuel Daniel, a ver, vamos a ver qué nos escribe. Giovanni, me gustaría preguntarte, ¿cómo tú crees que Dios nos está preparando para hacer generación nueva en adoradores? ¿Y qué podemos traer en esta generación? Te hace esta pregunta Manuel Daniel. Amén. Muy cierto, mi hermano Manuel, mi hermano Jorge, lo que nos dice mi hermano, eh, Manuel, si no me equivoco, desde Puerto Rico. Gloria a Dios, Puerto Rico está presente. Y es verdad, es verdad, mi hermano Manuel, de que en esta nueva temporada 2021 que estamos viviendo, con todas las situaciones que estamos viviendo, yo creo que es el tiempo en el cual se levantan esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, eh, los cuales eh, Jesús, la palabra dice que él estaba buscando, ¿no? Eh, y dice, no, vendrán esos tiempos en los cuales van a venir estos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y a qué se refería eh, adoradores en espíritu y en verdad? Algunos piensan que solamente es eh, cantantes o, o una canción lenta, una adoración, sino que yo creo que ser un adorador para estos tiempos es ser un adorador total, adorar a Dios con tu vida, con tu testimonio, las 24 horas del día, cada minuto, eh, respirar a Jesús, tener a, a, a Cristo en nuestro corazón, reflejar a Cristo en muchos lugares donde vayamos, y yo creo que yo tengo fe de que en mi vida eso está sucediendo, en la vida justamente de mi hermano, también que es otro adorador, salmista, eh, un ministro que también se está levantando en lo que es la alabanza y la adoración en, en nuestra congregación, y yo creo que todo joven tiene que entender eso, que tenemos que ser no solamente cantantes, sino también adoradores en espíritu y en verdad, que adoren en todo tiempo, en tiempo donde no hay nada, en tiempo de dolor, de tristeza, levantarnos en el nombre de Jesús. Y, y para mí eso es ser un adorador, no solamente de música, sino también de vida y, y de todo, de todo para la gloria y la honra de Papá Dios, mi hermano Jorge. Y, y yo sé que estamos en ese proceso. En que queremos ser moldeados y queremos ser esos adoradores, como dice, de calidad, ¿no? Y en todo tiempo. Amén. Amén qué tremendo. Acá nos dice otra cosa más, Manuel Daniel. Excelente. Hoy podemos ver muchos cantantes, pero adoradores. Pero no importa el género. Te felicito, lo dice Manuel Daniel de Puerto Rico. Él es también un tremendo. Gloria a Dios. Amén, mi hermano, de igual manera. Es tremendo. Puerto Rico en la casa. Uh, la casa. Dice que sigue con este, sigue ese. Norte, deseo del de éxito, dice. Te de deseo éxito. Amén. Así que saludito. Para Gloria Dios. También. Él también es un adorador. Manuel, Manuel, un abrazo. Un abrazo hasta Puerto Rico, mi hermano Manuel. Dios te bendiga y sigamos adelante. El, el poderoso gigante está con nosotros, está con la radio Renovado por Cristo. Y sigamos adelante, él siempre nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Hoy también tengo una noticia que hoy, ¿no? Con un hermano uh. que... Estamos conversando hoy como tres horas, cuatro horas, y estábamos hablando con el equipo y dimos una noticia, ¿no? ¿no? Tú también creo que la viste, ¿no? Si quieres dar a conocer 20. tu música, ponte en contacto con nosotros. O sea con quién? Con Radio Renovado Cotrizo. Puedes escribirnos en Radio Renovado Cotrizo, arroba Gmail o al más 519229013. Totalmente gratis, puedes soltar tu lanzamiento en vivo. Te hacemos una entrevista y acá podemos hablar sobre tu sencillo, sobre tu lanzamiento, así como lo estamos haciendo con Giovanni Luna, este para darle la oportunidad, ¿no? A los oradores que están saliendo en ese tiempo, ¿no? De pandemia, Amén. de cuarentena, ¿no? El talento que Dios le da a cada uno. No, Mi hermano Giovanni. Amén, Giovanni Luna, eh, si nos puedes cantar un pedacito más de sola, a capela, mi hermano, afina. <risa> Amén, ahí vamos. Uno, dos, tres y en su cuarto ella llora sola sola solita ella llora sola sola mirando la luna nadie consuela su pena pero yo vine a buscarte y yo nací para amarte y yo quiero perdonarte y con mi sangre lavarte yeah. Y yo soy Jesús, di mi vida en la cruz. No woman, el y no llores, mujer. ¡Woo! Qué tremendo, Giovanni Luna cantando en vivo. En Así viviente, es. En programa renovado. Amén, gloria a Dios. Mira, estamos renovando vida con cada testimonio que estamos pasando a través de la radio, ¿no? De cada cantante, salmita, adoradores que pasan por acá. ¿No sabían algo? que está estudiándolo ¿no? y dice que a través de cada testimonio de cada uno, hace que nosotros impulsemos, ¿no? Impulsemos esta fe a otros, jóvenes, ¿no? A querer más. Amén. ¿Amén? Eso es lo que hace nuestro testimonio, ¿no? A levantar jóvenes adoradores, ¿no? A través de nuestro testimonio. Así que, y Luna, queremos saber dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales, hermano, para poder escuchar la canción sola, todito, y la que va a venir muy pronto, mi hermano. Para que toda la gente Amén. que va a escuchar la transmisión puedan suscribirse, puedan escuchar tu música, mi hermano. Amén, mi hermano Jorge. Eh, claro, estamos en todas las redes sociales, gracias a Dios. Eh, bueno, empezamos. Espero que ahí apunten mis hermanos que están conectados. En YouTube, ¿cómo, cómo nos encontramos? Estamos como Giovanni Luna TV. Amén. Giovanni Luna TV. Así lo buscan en YouTube, se suscriben y ahí van a estar todas las canciones, Todito, Sola, Aviva, eh, el nuevo sencillo que se viene también va a estar ahí, así que suscríbanse. Y también estamos en Instagram, estamos como Giovanni Aldair Guardamino. Así estamos en Instagram, también ahí síganos. Y bueno, también tenemos nuestra página de Facebook, nuestro fanpage que es Giovanni Luna Music. Amén. Y bueno, también ah, estamos sí. en TikTok, amén, TikTok también que últimamente se está usando, también estamos ahí, eh, como dice, haciendo viral a Jesús a través ahí de las redes del TikTok, estamos como Giovanni Luna TikTok, amén, y esas son todas las redes, y muy pronto también nos vamos a las plataformas con fe, amén, gloria a Dios. Amén, Giovanni Luna, qué tremenda, que un fuerte aplauso a Giovanni uh. Luna, invitado especial en esta hora. Amén, gloria a Dios. Tremendo, qué tremendo, mi hermano Giovanni Luna. Así que Giovanni, cántanos un pedacito de la canción. ¡A viva! Amén, ¡a viva! Vamos a ir con a, viva, a ver. Por eso quiero que tu fuego arde en mí. Por eso quiero que los sueños se abran sobre mí nación. Por eso quiero que tu fuego arde en mí. Por eso quiero que los cielos se abran sobre mí, Perú y el coro. Y aviva mi corazón, y avívanos con fuego, quiero perderme en tu amor, cordero y león. Y aviva mi corazón, y avívanos con fuego, quiero perderme en tu amor, cordero y león. ¡Uuuuh! Uh, uh, uh, uh, uh. uh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un ¡Fuerte amén, gloria a, Dios. a ¡Giovanni Luna, nuestro invitado de lujo acá en Perú, en Radio Renovado por Cristo! ¡Qué tremendo tenerte, Giovanni! La verdad me alegra, me motiva más a seguir haciendo lo que Dios nos manda, ¿no? Y mucha amén, mi hermano. Porque eres un Hay que vivar el fuego. Amén. Talentoso, ¿no? Que todos los jóvenes pueden inspirar. A ser adorador como tú eres, mi hermano. Qué tremendo tenerte acá, mi hermano. Bueno, mi hermano. Amén. ¿qué la gloria puede para, para, para Dios, mi hermano. A los jóvenes, ¿no? ¿Qué mensaje puede dar a los jóvenes que a esta hora pueden escucharte, puede estar en la radio conectado ¿Qué mensaje nos puede dar, mi hermano Giovanni Ya están no un mensaje. Amén. ¿no? Mensaje a los jóvenes es que. Lo que dice en la palabra nos dice para los jóvenes, acuérdate joven de tu creador, dice, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en el cual tú digas, no tengo de ellos contentamiento, amén. Esto quiere decir que jóvenes de hoy en día, 2021, eh, que estamos viviendo estos tiempos, ya son tiempos malos, eh, te diría joven que, que te acuerdes de tu creador, como dice este texto bíblico muy conocido, te acuerdas de tu creador, y, y te acuerdes y busques su presencia, te aferres a él fuertemente, abraces su presencia, corras mejor dicho a él, porque no, no hay nada ni nadie que te pueda guardar, que te pueda levantar, que pueda sanar tu corazón, no vas a encontrar a ninguna persona en este mundo que pueda hacer eso por ti, por mí lo hizo y yo sé que por ti también lo va a hacer, no sé de repente qué situación estés viviendo joven señorita, pero solamente te digo, acuérdate, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, busca su presencia, recibelo ahí en tu corazón, empieza a refugiarte ahí en sus brazos y de verdad que de, desde ese momento en adelante vas a vivir cosas extraordinarias en Cristo Jesús. eso sería mi mensaje para los jóvenes, acuérdate de tu Creador. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Giovanni Luna, qué tremendo. Amén, Gloria a Dios. Recordarnos de donde Dios nos sacó también, ¿no? Y de Dios. ¿no? Amén. Porque siempre Dios saca lo mejor de nosotros. Como dije, ¿no? Mm, en sí Pitoc, hoy, ayer salté, solté y dije, no, lo mejor está por venir, ¿no? Es una palabra Amén. que yo me sí en la mente, ¿no? Como estaba yo y entre en él. No, lo mejor está por venir. Nunca olvídese que Jesús siempre es nuestra roca eterna. Amén. ¿no? Amén. Dios, así es. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga y te esperamos en el próximo sencillo mi hermano. En el próximo Amén. Que está por estrenar, ¿no? Y también lo vamos a sonar Amén. por acá por la radio renovado por Cristo. Claro ¿no? que sí. Amén. Es el, un ejemplo para todos los jóvenes mi hermano. Eres es un ejemplo y en verdad te felicito. Ha vuelto a ocupar el segundo lugar en el top de la semana, ¿no? En uh, cita, Gloria a Dios, en segundo lugar. y esperemos que esta semana que pase, ocupas el primero, el segundo, lo que Dios mande, mi hermano. Lo que Dios mande, Amén, así es, el... es mi hermano Jorge. Las estadísticas, las músicas, yo sumo, ¿no? Todo y lo tengo que poner en el orden, cuáles son las más escuchadas, y ahí hago la relación de todas las canciones, mi Así que tenemos en la radio, ¿no? Muy pronto vamos a salir con un programa más profesional, ¿no? Donde va a haber premios va a haber varias cosas. Así que, gente, prepárese porque venimos trabajando con eso, con esa gran noticia, ¿no?, para toda la gente. Así que, mi hermano Giovanni, gracias, que Dios te bendiga, te despido con un fuerte aplauso, mi hermano Giovanni Luna. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, mi hermano Jorge. Renovando vida. Así que, Dios te bendiga, mi hermano. Chao. Amén. Chao. Así que, tuvimos a nuestro hermano Giovanni Luna, tu programa Renovando Vida. Bueno, gente, eso fue un gusto y nos vemos hasta el día de mañana en tu programa Renovando Vida.